Hola qué tal, yo soy Pedro Gas y como ya el arma Scorpion va a ser eliminada Decidí subir todo lo que faltaba de la guía legendaria con todas las calaveras de Halo Infinite Pues de una vez, así que como puedes ver en la duración de este video vamos a estar aquí un buen rato Y te voy a dejar este dividido en la descripción y en los comentarios este, pues las misiones Aquí eh, nos quedamos justo este, en la misión anterior eh, Terminando esa cinemática y esa pantalla de carga vamos a entrar aquí Y no sé si te diste cuenta pero al inicio de la misión coloqué en el minimapa este, Más o menos para dónde hay que ir o al menos este mostró un poco bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es este... A matar enemigos, después nos vamos a robar un Banshee, vamos a ir a dar toda una vuelta por esta isla y después regresar a este mismo punto, entonces te voy a enseñar exactamente cómo una vez matas a todos los enemigos que están aquí en el inicio vas a simplemente esconderte un poco esperar que vengan las Banshees y vas a usar el gancho para llevarte pues una de ellas, así de fácil ten mucho cuidado, a veces la segunda Banshee te intenta matar, pero una vez la tengas vas a venir por el lado izquierdo del mapa y te recuerdo que aquí ya las paredes invisibles ya no existen una vez estás en la Banshee, entonces este, eso nos va a ayudar un poco, solo que como las Banshees son fáciles de destruir nos vamos a llevar otro vehículo entonces vas a venir por este lado y vas a llegar a la Boa Lima. si te das cuenta es en esta parte del mapa eh, con esto nos vamos a ahorrar este bastante combate y vamos a llegar algo rápido. Entonces, sí, róbate una banshee, ven para acá. Y aquí te recuerdo que si alguno de los enemigos sale volando y no se muere, simplemente vas a tener que alejarte y después volverte a acercar para que reaparezcan los enemigos. Entonces, una vez matas a todos los enemigos de esta boa, vas a venir a activarla, te vas a volver el dueño de la boa y vas a llamar a cualquier vehículo. No importa, lo que quieres es que venga el Pelican, porque lo que vamos a hacer es el truco del Pelican. Vamos a treparnos a. Este, Aquí arriba utilizando el gancho nos trepamos al pelican, lo único que hay que hacer es oprimir el botón de subir, no hay mucha ciencia este, Una vez entramos al pelican le vamos a dar terminar partida, cuando estamos en el menú le vamos a dar continuar Y después cuando entremos el pelican ya va a ser nuestro este, Después vamos a marcar esta parte del mapa y vamos a movernos con el pelican hacia allá básicamente esa es la única razón por la cual queremos tener este, eh, un vehículo que vuele, si quieres hacer todo esto con el Banshee también puedes, solo que con el Pelican es un poco más rápido y otra cosa, como el Pelican no desaparece las barreras invisibles, vas a tener que seguir sobre el mapa, ok entonces no te me vayas a intentar volar sobre partes del anillo que no tienen este piso, que no tienen el mapa, simplemente sigue el mapa y vas a llegar acá, después vas a matar a todos los enemigos, igual con el arma Scorpion a puro golpe, traigo el Rey de batalla, no se te olvide, entonces entre esas dos armas vamos a matar a todos, una vez se muere, vamos a poder abrir esta puerta y lo único que hay que hacer es abrirla, a, a veces igual hay enemigos que con el arma Scorpion salen volando y quedan vivos, así que te tienes que alejar y volver a entrar, pero bueno una vez terminas todo ese rollo vas a volverte a subir al Pelican. y ahora vamos a marcar la siguiente sección, este como puedes ver ahí hay como por en medio una un objetivo que podemos intentar hacer, pero no es necesario para que nos den el logro así que lo vamos a ignorar simplemente vamos a dirigirnos hacia esta baliza y como puedes ver se ve por el lado derecho ahí donde está la montaña un rayo de luz azul gigante que nos indica dónde hay que ir entonces es bastante sencillo ahora vamos a simplemente volar con el Pelican. Te recuerdo, vamos a tener que movernos sobre donde existe el mapa para no morir. Y una vez llegamos a la siguiente baliza, hacemos exactamente lo mismo. Dejamos el pelican, nos ponemos a matar enemigos con el tanque Scorpion y con el rifle batalla. Y después vamos a abrir la puerta. Obviamente voy a subir la versión de esta guía cuando quiten el arma Scorpion. Espero no tardarme otras tres años en hacerla pero bueno este sí, la idea es subir esta guía pero ya con la versión sin tanque Scorpion igual no va a estar tan difícil y yo creo que ya vamos a tener unos cuantos trucos extra para poder atravesar ciertas paredes y llegar pero bueno como puedes ver una vez limpio esa sección abro la siguiente baliza bueno abro el mapa táctico marco la siguiente baliza y ahora vengo a matar a los enemigos que están aquí como puedes ver no hay mucho problema, lo chido de llegar por este lado es que los Grades que están aquí no hay que matarlos este, A menos que veas que ya te están jodiendo pero no son necesarios para la cuenta de muertes para que nos abran la puerta Entonces simplemente matas los enemigos, los Grades ya te dije no importan tanto Espera a que se abra la puerta, vas a venir por este lado, activas Y ahora vamos a ir este, por los núcleos Spartan en caso de necesitarlos y ahora presta atención, vamos a ir por la última baliza que se encuentra aquí, el único problema es que ya sabes, no podemos volar directo así que vamos a tener que tomar toda esta curva que es este, hacia la cascada aquí yo intenté llegar y como me topé con esta barrera invisible fue así de ok, tenemos que rodear por todo este lado aquí donde está la cascada esta, vamos a venir y ahora sí llegamos a la siguiente baliza, como te digo, es bastante fácil, no hay pierde, el pelican nos tira un parote y es la última, aquí es donde van a venir balas, varias oleadas de phantom entonces lo que hay que hacer es simplemente en cuanto veamos un Phantom, soltarle disparos con el cañón Scorpion a los Hunters igual, y con eso vamos a matar a todos, procura matar siempre a los Phantoms antes de que tiren enemigos, es la manera más rápida de hacerlo, este, una vez estamos ahí, aquí hay otro núcleo Spartan estos los ocupo más que nada para mejorar este el... El, el, el radar ampliado Y aquí como puedes ver Hice un fast travel Para hacer esto lo que haces es simplemente te colocas sobre la boa Y oprimes el botón de X Si estás en teclado mouse Abajito te va a decir con qué botón haces el viaje rápido Y ya vas a llegar aquí Lo único que toca hacer es llamar cualquier vehículo No importa cuál sea Y vamos a ir de regreso al puente donde estábamos hace rato, en este puente igual va a llegar este un phantom y va a tirar enemigos, lo que yo te recomiendo es matar a los enemigos que estén en el phantom. Y ahora sí, este para activar el puente y que cruce, vamos a venir por este lado. En este cuarto va a haber este un interruptor, simplemente tenemos que matar a todos los enemigos para que nos deje usarlo. Entonces, cuando ya estén listos, vamos a activar el interruptor, el puente se va a abrir y no importa aquí si matamos a los hunters y no no, no lo único que importa es matar a los enemigos que están de este lado del puente y si matamos al phantom entonces no va a haber enemigos pero si sí tú tienes igual mala suerte y no alcanzas a matar al phantom, vas a tener que matar a todos para que una vez se abra la puerta, ahora sí este, poder entrar, bueno más que nada nos dejen activar ese interruptor ahora una vez se abre la puerta, vamos a entrar por aquí y simplemente seguimos, es un camino bastante similar al que hemos seguido en las diferentes torres, y aquí es donde termina esta misión, como puedes ver la misión este estuvo bastante corta y ahora vamos con lo que sigue aquí como puedes ver, va a haber tal vez un cambio de atuendo en el video, porque pues lo grabé en días distintos, pero este... Pues ya sabes, todo esto lo saco de mis streams de Twitch Aquí, presta atención Vamos a colocarnos en la esquina de la puerta Y vamos a tirar el gancho y hacer un ground pound ahí Para atravesar la pared es bastante fácil Simplemente te vas a agachar Y mientras estás agachado vas a tirar el gancho Y vas a dar el golpe en el piso Ahora, esta ruta que estoy haciendo es bastante importante Tienes que seguirla al pie de la letra, en este punto ya no voy a brincar, si te das cuenta aquí yo no brinco, si brinco me voy a quedar congelado en el aire, entonces simplemente ven sin brincar todo este camino, aquí ya es medio seguro empezar a brincar, no lo hagas tanto. Y después cuando lleguemos a esta puerta vamos a tirar el gancho justo arriba y la vamos a trepar, aquí no se nota la animación por la calavera pero vamos a trepar la puerta, no la brinques porque si intentas brincarla te vas a quedar atorado y después vas a venir tirando el gancho por toda esta parte del mapa, ok, como puedes ver no hay mucho, pierde, de hecho tenemos bastante tiempo para hacer esto y vamos a seguir, ahora... Lo único que tienes que hacer ahorita es replicar mi ruta Solo te voy a decir algunos consejos Como por ejemplo, aquí cuando caigas, cae lo más que puedas Pegado a esta pared, si te despegas Te vas a quedar congelado Entonces básicamente es eso En, este, en esta parte de aquí es muy importante De que vueles por, con, con el gancho Hacia esta parte Y empieces a disparar, vas a disparar unas dos, tres veces Como puedes ver había un pequeño piso invisible Después vamos a bajar Y el disparar va a hacer que esos enemigos Crucen y se cambien de cuarto Y así el siguiente cuarto va a ser bastante sencillo ahora para entrar al mapa lo que vamos a hacer es colocarnos en esta parte de la puerta vamos a apuntar exactamente a donde yo apunté, como puedes ver es más o menos por el centro vamos a estar agachados y vamos a tirar el, el gancho y el golpe te recuerdo que en tu configuración para poder atravesar las paredes debes de tener el agachado en activar este, manteniendo pulsado si tienes el activar desactivar no te va a funcionar tienes que tenerlo en mantener pulsado para agacharte eso es muy importante porque si no nos sale y bueno, una vez entramos al mapa, vamos a venir por todo este lado, como puedes ver, no hay pierde. Después viene este cuarto y presta atención, nos vamos a venir por el lado derecho, nos colocamos en esta esquinita, vamos a tirar hacia ese pequeño triángulo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ya que atravesamos, vamos a venir por abajo del piso. Estas son las maneras más fáciles de atravesar el mapa, honestamente no hay mucho pierde. Vamos a venir por aquí, abajo de todo el mapa, como puedes ver, sin ningún problema. Y solo es venir al, al gusanito este, al túnel. Y se viene una parte que puede salir bastante mal si no lo haces bien Vamos a dejarnos caer, vamos a tirar el gancho Y se viene la caída eterna del elevador Aquí lo único que hay que hacer es spamear el gancho cada un segundo, cada segundo y medio Para mantenernos pegados a la pared del elevador Si nos despegamos mucho de esta pared no va a salir, ok? Entonces es bastante importante que estés manteniéndote pegado constantemente al elevador O bueno, a, la, a esta caída porque si no te puedes este, ser teletransportado y se arruina todo. Ahora, una vez caes vas a venir por este lado. No hay mucho pierde, vamos a venir por el techo. Después vamos a girar a este cuarto que está aquí a la derecha. Y nos vamos a dejar caer nuevamente muy pegados a la pared. Ok, aquí este, estaba medio, medio torado. Como puedes ver, camino un poco lento. Me dejo caer y en cuanto estoy cayendo empiezo a caminar hacia atrás. Y ya que evitamos la congelación, vamos a venir por aquí. Como puedes ver, simplemente brinco y se viene un truco un poco complicado pero es más que nada de saber coordinar tus dedos mira vamos a besar esta pared y con esto el juego va a pensar que entramos al cuarto pero ahora lo que vamos a hacer es hacer todo el recorrido desde afuera del mapa y como puedes ver lo único que voy a hacer es lanzar el gancho y aparte de hacerlo hacia hacia adelante para seguir la pared voy a lanzarlo hacia arriba lo que quieres es ir bastante hacia arriba para no chocar con ninguna pared ni cosas por el estilo y aparte aquí va a venir una caída en la cual necesitas cruzar, porque no hay a dónde lanzar el gancho. Entonces lo que yo te recomiendo es, mientras estás en el aire, cambiar al evadir y lanzar el evadir unas dos, una vez tal vez, y después gancho. Entonces vuelo, evado dos veces, evado una vez, gancho. Este, puedes evitar el evadir si quieres Y nada más irte a pur gancho también es una opción El evadir simplemente te ayuda un poco Aquí ignora todas estas vueltas Que estuve dando, lo único que tienes que hacer Es mantener este, la pared invisible O estos este, pilares Donde estamos lanzando el gancho a tu lado derecho Y seguir avanzando, avanzando perdón, Hacia adelante, esto lo vas a hacer hasta Llegar al siguiente túnel, como puedes ver No hay pierde, la verdad si está algo lejos Vas a estar haciendo esto por unos 3, 3 4 minutos, pero ya que llegas al Siguiente túnel, vas a golpear golpear esta o golpear bueno vas a activar esta zona de carga y vas a regresar este túnel y este túnel aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a lanzar el gancho tirar el ground pound y con esto el juego va a pensar que hicimos toda la sección anterior correctamente y que ya estamos entrando como deberíamos de a lo que es este puente de luz aunque en realidad si te pues ya nos brincamos todo no Vamos a venir aquí, se va a activar esta cinemática Va a estar esta terminal Este Después de un ratito la vamos a activar Y ya que la activamos este Vamos a ir por este tres células de energía Estas se pueden poner algo, algo difíciles Más que nada porque va a haber varias torretas sentinelas Aquí lo que yo hago es ir completamente rápido Hacia el cuarto donde está la la célula esta de energía y en cuanto la agarro van a llegar las sentinelas al cuarto anterior ya van a estar ahí esperando entonces con el arma Scorpion simplemente las deshacemos y una vez están todas muertas ahora sí vamos otra vez por la célula de energía como puedes ver aquí estoy usando este el detector de amenazas ampliado ahí yo lo mejoré bastante básicamente ya puedo lanzar dos detectores de amenazas y su eh, rango de acción aumentó bastante y chécate, esta torreta sentinela nos da escudos Así que es importante destruirla a un golpe para que nos dé el escudo Vamos a venir por este lado, este puente Y vamos a cruzar, vamos a agarrar la torreta Perdón, vamos a agarrar este, la célula y el puente va, va a desaparecer Simplemente cruzamos la célula aventándola Vamos a venir de este lado y activamos la, la segunda terminal esta ¿no? Y ahora solo toca la última Esta igual no es tan difícil, no es tan complicada Vamos a venir este es un cuarto muy similar al primero están todas las torretas sentinelas las vamos a destruir aquí agarré una golpe y después vamos de regreso y ahora sí, activamos ya están todas y solo es cuestión de que pase el tiempo se active el ascensor que está en medio entonces aquí simplemente esperamos ya que logramos activar esta terminal prendemos el ascensor y con eso terminamos este la misión número 2 de este vídeo que según yo es la misión número 10 entonces vamos a entrar, después de esto justo entramos a la misión 11 Y entramos, y es exactamente donde nos quedamos O sea, va, vamos a entrar y vamos a ver un elevador ahí Entonces, presta atención, como puedes ver, estamos en el elevador Y aquí, esta misión no está tan difícil Este Solo es cuestión de saber a dónde ir porque tiene un poco de pierda y tiene bastantes enemigos Entonces, en cuanto estamos aquí, antes de poder activar este, la terminal o la pues el interruptor que está ahí, tenemos que matar a las torretas sentinelas que están apareciendo eh, de los diferentes agujeros del mapa, entonces una vez destruyas todas, vas a poder activar esto, yo aquí destruí solo dos, pero créeme, son como 6-8 torretas las que hay en total, una vez las destruyes, activas esa torrecita, vas a venir por este lado donde se abre la luz, y vas a usar el gancho para trepar, esto no es tan este, intuitivo, honestamente, pero ya que estás aquí vas a venir por el lado derecho y no te vas a ir hacia el centro del mapa sino vas a rodear por todo este lado hasta encontrar el cuarto que es como más azul y ahí es donde va a estar otra célula de energía ¿ok? entonces vas a venir por aquí y como puedes ver aquí está el cuarto azul ahí hay una torreta entonces lo que va a hacer es dispararle Tomo la célula y ahora sí es dirigirnos hacia el centro del mapa. Nada más que ten cuidado porque vienen más torretas sentinelas de aquí. Yo aquí lo que intenté hacer con una de ellas es este, conseguir escudos. Como puedes ver, la manera de hacerlo es simplemente le das un golpe y después le disparas con el cañón escorpión. Eh, ahora sí, ya tenemos todo listo. Vamos a ir por aquí y colocamos la célula de energía. Esperamos a que se active el elevador y ahora sí a subir. Ahora, cosas importantes sobre esta sección, va a haber este, varios enemigos más adelante, entonces, entonces ten mucho cuidado para que no ya pierde, presta atención, llegamos a esta parte donde está bastante amarillo y esto es lo último que vamos a ver en un buen rato a velocidad normal, ok, vamos a matar a todos los enemigos, se va a abrir esta puerta, y van a venir más enemigos, Este son bastantes este, brutes y también este, de estas cositas que vuelan, los skimmers, grunts Y estos cuartos van a ser bastante repetitivos, ok, entonces vamos a matar a todos Vamos a seguir avanzando por cuartos, va a haber un buen de cuartos Ya que avanzas todos, vas a llegar hasta este punto donde es un túnel enorme Van a venir dos brutes de los super mamados corriendo, los vas a matar Y ahora sí en este punto ya encontramos este elevador, este ascensor, entonces lo que vamos a hacer es tomarlo. Aquí yo me brinqué igual con la magia de la edición como 7 cuartos donde hay enemigos, entonces no creas que es tan rápido como lo estoy mostrando aquí, simplemente es para que sepas por dónde ir avanzando entonces ya que mataste a todo vas a venir aquí a esta parte donde estos este, pilares hexagonales se están moviendo por los túneles, vamos a seguir por este lado, como puedes ver este, no hay pierde, simplemente mata a los enemigos si ves que hay grunts, dales este, un ganchazo y después les pegas y después vas a avanzar toda esta zona a escorpión, como puedes ver no hay problema, si hay uno que otro brute le vas a lanzar el gancho para que se electrocute y le vas a pegar y vas a llegar a esta parte donde hay un teletransportador y va a haber un elite con wave simplemente acércate te pegas y ya entramos al teletransportador Y ahora ya estamos en el Final no me equivoco de este, Del nivel 11 como puedes ver es, es algo corto nada más este hay muchos enemigos Y aquí es donde va a estar este Vato este, El enemigo robot el monitor parte 2 Entonces no hay pierde Simplemente dispararle con el arma Scorpion Es algo muy similar a como lo hicimos la vez anterior El único problema aquí es que va a haber Unas torretas sentinelas escoltándolo Así que debes de ponerte a salvo de él Pero una vez este lo matas Vamos a venir al final, este, este ahora sí es el verdadero boss, eh, vamos a matar este, a varios phantoms, van a haber dos brutes, te recomiendo dispararle uno, el otro va a salir volando y se va a morir y después van a venir este, varias oleadas de phantom, una vez este, matas a todos los enemigos que están aquí junto con los phantoms, como puedes ver con el tanque Scorpion es bastante fácil, una vez matas a todos los phantoms, vas a poder activar esta terminal y ahora sí, fuga para el nivel número 12. Por cierto, este, he estado grabando esto de corrido, llevo 17 minutos sin andar y no tengo agua aquí, así que... Este, a ver, a ver si podemos Este, narrar lo que Lo que queda del video, así, este Venimos por esta puerta en el siguiente nivel Aquí igual va a estar bastante Tranqui, lo que te recomiendo es que hagas esto Bastante rápido, como puedes ver yo estoy lanzando El gancho de manera estúpidamente Rápida y es porque vienen enemigos Va a haber varias torretas sentinelas En todo este inicio y, Así que tienes que lanzar el gancho, como puedes ver Aquí me está importando un carajo Lo que me diga el arma, hacia dónde Tengamos que ir, en esta parte simplemente es Estoy usando el gancho. No sé si puedes notar cómo ya me están disparando los francotiradores de las centinelas con el rayo ese eh, eléctrico. Este, no pasa nada. Aquí simplemente vamos a seguir por todo este lado. Ignorando a los enemigos. Vamos a venir por toda esta pared. Ya que aterrizamos aquí. Este, vamos a, a venir por este lado si este cuarto no te aparece es porque te brincaste un punto de carga hermano así que procura no ir tan arriba más o menos a la altura que yo iba es la correcta después ya que entramos al siguiente cuarto que es este de aquí vamos a venir igual por el lado derecho lanzando este el gancho y aquí yo lo que quiero es colocarme más o menos en este pilar para descansar un poco para que las torretas que vengan poderlas destruir ok entonces vienen esas dos las destruyo aquí ubica si llega a ver alguna que otra torreta Trae, torreta extra perdón que te esté persiguiendo y después vas a venir hacia acá y este cuarto va a sacar este, dos torretas por el lado derecho y otra por el lado izquierdo. Entonces lo que vas a hacer es simplemente destruirlas y ya que las destruyes, ahora sí, vas a activar esa terminal. Ten cuidado porque en este punto no nos han dado ni un solo punto de control. Bueno, aquí ya nos dieron uno, pero anteriormente no nos habían dado ni un solo punto de control. Eso quiere decir de que si nos mataban, valía que eso ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es girar hacia el lado derecho y venir por este lado... Ya que nada más nada más activamos esa terminal 1 para tener punto de control y 2 para poder este, abrir esta puerta. Ya que activamos esa torrecita vamos a poder venir por aquí Este como puedes ver se abre la puerta Están estos dos brutes, los matamos, seguimos por el pasillo Y aquí esta puerta que está a nuestra izquierda se va a abrir Solo se tarda un poco así que mmm, no pasa nada Simplemente espera a que se abra y una vez se abra ya va a estar de rojo Va a cambiar a color azul, vamos a venir por aquí Aquí yo encontré a este vato para que me diera escudos Le di su golpezón, sale esta torreta Nada más para que no esté molestando las voy a destruir Y ahora... Este, quieres tener Mucho cuidado aquí, van a venir siempre En estas puertas enemigos, así que Anticípate a eso, y también usa la Granada eléctrica, te recuerdo Que el arma Scorpion no puede lanzar granadas Entonces lo que hago es este, cambiar Al rifle de batalla, lanzo granada Y después regreso al arma Scorpion, ok Eso es este, importante Y ahora vamos a movernos por estos Cuartos de manera rápida Ignorando a los enemigos que haya Una vez llegamos a este punto Es donde va a haber un Elite, y pues simplemente lo vamos a matar, como puedes ver no hay pierde y ahora sí, venimos aquí va a haber unos skimmers en este túnel este, los, igual digo skimmers perdón este, unos jackals, los vamos a matar llegamos aquí a donde está este elevador activamos y tomamos el elevador como puedes ver, no hay pierde Una vez llegamos a la parte de arriba del elevador Vamos a venir por acá Van a venir más Grunts Va a haber varios Brutes en uno de estos cuartos Entonces ten mucho cuidado Aquí recupero escudo, lo mato e ignoro a los Brutes de este cuarto Simplemente los ignoro Si quieres matarlos, adelante Vamos a seguir por aquí. La ventaja de tener el gancho infinito es que podemos hacer esto. Y una vez llegamos a esta sala, tenemos que matar a todos los enemigos. Ya que matamos a todos los enemigos, no vamos a poder usar el, eleva el elevador. perdón Tenemos que ir hacia las alas que están a, la a los lados para poder este pues conseguir las células de energía. Aquí va a haber varios enemigos. Va a haber skimmers, va a haber brutes. Aquí es donde hay de repente una un brut con un mazo acá super mamado y también hay este como los gemelos bruts con torretas igual super mamados en estos cuartos entonces lo que yo, yo te recomiendo simplemente es seguir el camino, bajar, seguir descendiendo por los túneles, ya que encuentras a los Brutes, simplemente le sueltas con, su, con tu tanque Scorpion, los revientas ya que se mueren todos los Brutes que están aquí van a venir unas torretas sentinelas por ahí arriba, entonces igual ya sabes que van a venir, te preparas para matarlas traemos eh, la pila esta de energía y se va a abrir este elevador aquí estuve muy muy cerca de perder el arma Scorpion por mis tonterías, me acabo de asegurar de que sí si, si lo tengo, si tú jalas un arma lo que yo te recomiendo rápidamente es spamear el botón de cambiar de arma para que cortes el gancho y no intercambies el arma entonces eso fue justo lo que yo hice ahí este si llegas a cambiar el arma Scorpion lo que tienes que hacer es aplicar la, la del hombre suicida para poder este regresar a un punto de control, si reinicias la misión vas a perder el arma, entonces asegúrate de morir para poder recuperar el arma Scorpion si es que, si es que la tiras y ahora ya que colocamos esa celda Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero ahora por el otro lado Vamos a venir por aquí Matar a todos los enemigos Este, Van a venir las torretas sentinelas Las matamos Ahora sí, tomamos este, la célula en nuestro poder Y nos vamos por el teletransportador Y ahora sí, genial este, Me corté o me volé toda esa parte del, de la misión Porque era exactamente lo mismo Nada más que del otro lado Era matar enemigos, bajar por los túneles Llegar hasta abajo, después matar a los Brutes Super mamados Y después las torretas en sentinelas Como puedes ver cuando colocamos este, la celda Esta energía, el núcleo este, la pila No sé cómo, cómo llamarle Ya que colocamos eso, simplemente vamos a usar El elevador, ya que usamos el elevador Vamos a llegar aquí arriba Y vamos a seguir este, de hecho este nivel ya no tarda en terminar simplemente es venir por esta zona activamos esto y antes de poder este, usar el elevador van a venir oleas enemigas por este, diferentes lados y por cierto esto no es un elevador me equivoqué simplemente activamos esto van a venir enemigos por enfrente por la derecha y por la izquierda después no importa vamos a tomar el cuarto de la izquierda o el cuarto de la derecha da exactamente igual se dirigen al mismo camino vamos a matar a los enemigos aquí yo quiero recuperar todo el escudo que pueda porque a cada rato o están lanzando granadas o me están disparando con el disruptor y empiezo a perder escudo. Y este en este punto yo traigo el rifle este de luz, si no me equivoco. Y si no es el rifle de luz no, es, no entiendo exactamente qué es lo que está haciendo que los grunts como que les dé un buen de headshots. Está medio bugueada la calavera de cumpleaños grunt. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo aquí cada vez que yo escuchaba que se cortaba la recarga del escudo tenía que llegar y matar a alguien a golpes. Y creo que ese grunt no fue la ex excepción porque cuando... Eh, lo maté, me alcanzó a disparar con el disruptor No pasa nada, lo que quieres es seguir por ese cuarto Honestamente no había necesidad de matarlos a todos Solo era cuestión de seguir avanzando pero bueno, una vez pasamos por toda esa parte del mapa, venimos y aquí está el final del nivel. Activamos esta y listo, nos vamos a la misión número 13. Y si tú has visto mis guías en legendario, o mi guía de speedrun, es exactamente algo que ya hemos hecho. Salimos por todo este lado, como puedes ver, aquí me, me estaba perdiendo un poco, pero vamos a seguir. Y vamos a salir al exterior del anillo a esta misión que se llama El Camino. Y ya que estamos en El Camino hay varias formas de hacer esto, puedes simplemente irte a puro gancho e ignorar a todos los enemigos con una ruta que voy a seguir, aquí yo intenté hacer algo muy tonto que básicamente es usar este, la moto brut eh, para poder cortar algo de camino, pero honestamente no vale la pena, Este solo ve el camino que sigo con la moto brut y replícalo sin ella, porque honestamente no vale la pena usar la moto, la moto brut, presta atención, aquí hay un truco o es un error mejor dicho de Halo Infinite que si te electrifican, si le tiran un pulso electromagnético a tu vehículo específicamente a la moto brut y esta está acelerando mientras esté electrificada o con este, deshabilitada va a seguir acumulando velocidad entonces aquí nos vamos a aprovechar un poco de ese truco estoy calando cuáles granadas traigo y es así como de ok, ya traigo la grana eléctrica, lanzo la granada meto turbo y como agarro esto de rampa y con eso yo planeaba salir volando un buen rato pero si te das cuenta no vuela un carajo Así que lo que yo te recomiendo es no hacer lo de la motobrute y simplemente venir por este lado. Como te das cuenta es simplemente el lado derecho y lo que hay que hacer es venir y evitar a los enemigos. Lo chido de tomar esta ruta es que al no tomar el camino principal sigues apareciendo enemigos porque 343 siguió colocando spawns de enemigos en toda esta zona. Pero vamos a evitar algunos puntos importantes de carga, por cierto, ahí puedes ver que yo ya me iba a brincar el precipicio, pero no se puede porque hay barreras invisibles, entonces ahí en cuanto vi la oportunidad, regresé hacia el camino, entre comillas, dictado por el mapa, ¿no? Pero igual vamos a seguir por las laterales, aquí como puedes ver ya estamos por este lado y seguimos este, ignorando a los enemigos apareciendo por el lado derecho. Aquí todavía no estaba tan familiarizado con el terreno, así que se ve muy, muy medio sloppy, se ve medio feo de la manera en como estoy avanzando, pero no pasa nada. Vamos a seguir aquí igual de nuevo, vemos agujeros, vamos a evitarlos y vamos a ir directo por la parte interna del mapa. Este, este vato me iba a dar escudo. Y no tengo idea de cómo se les ocurrió hacer alguien tan roto. Resi resistió dos golpes. Y el cañón Scorpion estuvo muy, muy, muy roto. Y cuando llegamos aquí, no, no hay pierdes. Te das cuenta. Es el, la estructura roja de la izquierda. Una moto bruta aquí. Y una pared gigante. Para evitar a los enemigos. Vamos a venir por el lado derecho. Y vamos a trepar esta pared gigante. Hasta arriba. Hasta que nos salga el contador de volver al campo de batalla. Como puedes ver, una vez sale el contador. Vamos a seguir por aquí. Y con eso ya evitamos. Este, francotiradores, phantoms greats y un buen de brutes vamos a venir, caemos por esta sección ahí a la izquierda está la puerta como puedes ver ya estamos bien cerca de pues entrar a la casa de, del juicio final y hay que tener mucho cuidado este, en este punto a veces no se te activa el puente porque hay un trigger ahí raro pero no pasa nada, venimos por este lado y activamos el puente, como puedes ver no hay pierde, simplemente oprimos este interruptor, el puente va a seguir. ¿Podrías intentar cruzar esta sección sin activar el puente? El problema es que hay barreras invisibles que no van a desaparecer hasta que activemos el puente. Y bueno, una vez ya cruzamos, nos dirigimos a la puerta, se abre y terminamos el nivel del de camino. Ahora, nivel número 14, la casa del juicio final Para este, este nivel en específico Checa mi guía de Cómo hacer speedrun, o Tengo ahí unas cuantas guías del speedrun de Halo Infinite Donde explico cómo brincarte Todas estas oleadas, aquí solo voy a hacer Un repaso rápido, y no voy a entrar Tanto a detalle, porque de por si sí este video ya está Durando ya media hora, hasta este punto Ya es aproximadamente media hora, y bueno Presta atención, vamos a venir por este lado, nos Colocamos en esta esquina, vamos a apuntar A esa sección que está más o menos por ahí Y vamos a tirar el golpetazo, vamos a atravesar y vamos a esperar hasta que empiecen a sonar, a sonar las tres alarmas, una vez suenan las tres alarmas vamos a venir por acá, créeme aquí yo lo hice inmediatamente por la edición pero lo que vas a esperar es unos cuantos segundos, ok, después una vez suenan esas tres alarmas, vienes o subes el elevador, vas a pararte más o menos por ahí y checa como arriba a la izquierda dice que ya completé ciertos objetivos, lo que tenemos que hacer es ir completando los objetivos al mismo tiempo que yo entonces una vez estamos ahí vamos a atravesar y en un punto aquí nos va a completar el siguiente objetivo y nos va a decir que tenemos que sobrevivir al avanzado, va a ser el único objetivo pendiente, si no tienes la misma cantidad de objetivos activos y pendientes que yo en este punto, hiciste algo mal hermano así que tienes que reiniciar la misión pero bueno, aquí una vez este seguimos en el segundo piso, hacemos exactamente lo mismo, volvemos a atravesar la pared esperamos a que suenen las alarmas, ya que están sonando las alarmas, venimos de nuevo para acá arriba y trepamos el elevador aquí ya tengo bien optimizada la la trepa del elevador, aquí no importa mucho cómo lo haces, lo que toca hacer ahora es regresar de nuevo, aquí simplemente tiro el gancho en esa parte y atravieso, recuerda siempre es hacerlo agachado si no te agachas no vas a atravesar y ahora se viene la pelea contra el maestro espadachín, contra el yogur rodami, el problema de este vato es que puedes guanchotearlo con el cañón escorpión, claro que sí pero no lo vamos a hacer, te voy a enseñar cuál es la madera más este consistente de matarlo, y es spamear granadas eléctricas. Spameas granadas eléctricas, el man se electrifica y le vas disparando. Si no lo guanchoteas a este sujeto, vas a tener que andar cuidándote mucho de él. Entonces, como puedes ver, aquí yo lanzo esta cosa para... Este, que me dé un entendimiento mejor del mapa y poderlo ver Y aparte, empiezo a lanzar las granadas eléctricas Hacia los tres lados distintos donde puede aparecer Entonces ya nada más lo que hay que hacer es granada Y tanque escorpión Te recuerdo que las granadas no las puedes lanzar con el tanque escorpión Entonces lo que estoy haciendo es Cambiar al rifle de batalla, granada, granada Y después tanque escorpión, es lo que hago Granada, tanque escorpión, granada, tanque escorpión Para este... Pues estar siempre preparado en caso de que llegue este vato. Como puedes ver, las granadas ahí funcionaron. Lo veo electrificado. Sigo disparando. Y eventualmente se va a morir. Son por lo general tres rondas lo que aguanta este sujeto. Y ya que se muere, ahora sí vamos a venir por acá. No hice el truco de brincarme el diálogo del Escarum porque igual no sabía si al brincarlo me iban a dar o no el punto de control, pero una vez ya este, nos brincamos toda esa sección. Aquí me lo brinqué porque es el elevador y la parte del diálogo. Vamos a venir donde está este vato y si todo lo hiciste bien, si no te falló nada, Vas este, a venir a la pelea con este vato Ahora, la pelea con el Escarum También la pu lo puedes one -shotear? Hay un video, hay videos de hecho en internet De cómo one -shotearlo. El problema es que no es algo tan sencillo de hacer Y te va a matar Y la neta, mejor vale la pena ma Intentarlo matar de esta forma Ahora, presta atención en mi guía de speedrun explico cómo desaparecer a Eshkarum. Y creo que puedes hacer ese truco y te van a dar el logro. Pero como te digo, yo no estaba seguro de qué cosas podía hacer o qué cosas no podía hacer para que me dieran el logro. Entonces empecé a jugar bastante este, bastante seguro y entonces decidí hacer la pelea contra el Eshkarum de manera legal. Y ahora, este es el truco para hacerla entre comillas legal, porque traemos el arma Scorpion. Le vas a disparar con el con el tanque Scorpion, lo más que puedas, cuando se active su escudo, te vas a colocar atrás de estas paredes, y con el radar este, con la burbuja radar, este, no sé, o sea, el detector de amenazas, simplemente vas a jugar con él para saber dónde está, y después le vas a disparar al núcleo desde lejos, y como puedes ver, otra vez, son dos disparos, una vez le damos los dos disparos, el man saca su burbuja, ya que se coloca en el centro, nos vamos a ir moviendo, aquí siempre va a ser el mismo orden en cómo estas este, celdas o estos núcleos hay que irlos destruyendo entonces por ejemplo aquí yo ya estoy viendo dónde está hago que se venga por el lado derecho ya que está del lado derecho puedo venir por el lado izquierdo yo y destruir esta que está aquí como puedes ver es exactamente lo mismo que estoy haciendo puedes replicarlo y te va a funcionar nada más es esconderte aquí ya le doy sus dos disparos y el man este, ya va a activar su burbuja entonces vengo por este lado ya solo me falta una de las celdas entonces ahora me coloco en esta parte del mapa aquí atrás ido, y hago exactamente lo mismo, coloco la burbuja ampliada, recuerda usar siempre los núcleos Spartan que anduvimos agarrando para mejorar tanto el gancho como el detector de amenazas, entonces aquí ya veo, ok, este vato está aquí, ya este, destruí todo, ya le puede hacer daño, y nada más es dispararle con el tanque Scorpion desde lejos, y como puedes ver, esa fue la batalla con Nishkarum, hecha entre comillas de manera legal, y ahora solo es cuestión de activar inter el interruptor del... Del, este, del marín, del Fernando Y ahora sí, se viene la última misión 33 minutos de video Necesito tomar agua, pero presta atención Esto es igual a como lo expliqué En, en la guía del legendario ¿Cómo hacer esto en legendario? Vamos a venir por la derecha, vamos a matar a este man Nos colocamos en esta esquinita creada por la puerta Vamos a apuntar a esa pequeña línea que estaba Nos vamos a agachar y vamos a tirar Ahora, si no tienes idea de qué hacer, simplemente intenta replicar, ve en dónde me paré, ve a dónde me apunté y después agaché y tiré el gancho. Y ahora simplemente vamos a venir por esta sección, te recuerdo que en esta parte no brinqué, simplemente me deslizo para caer y ahora sí a tirar el gancho por toda esta parte. No hay pierde, venimos por aquí, activamos este, ese punto de carga Tenemos que besar ahí después venir por el lado izquierdo y caer en este túnel Esto va a hacer que tanto los hunters aparezcan como que el túnel o, el, o la torracita esta, la terminal La podamos activar para poder seguir Ok, después atravesamos ahí esa sección con el ground pond Ese igual no tiene mucho pierde y ahora toca matar a los enemigos a puro tanqueazo Scorpion ya que matamos a los dos Hunters, ahora sí, podemos continuar, ten mucho cuidado, a veces este, te pueden aplastar con cajas que les disparan sin querer, pero bueno, una vez los matamos, activamos la terminal, se va a abrir esta puerta y podemos seguir. Ahora vamos a seguir por este lado, este, no va a haber enemigos en estos túneles afortunadamente, solo hay que tener mucho cuidado porque la siguiente sección va a ser la difícil te voy a enseñar acá el tip para pasar todo esto rápido así que presta atención, se abre esta puerta vamos a brincar y dispararles con el cañón escorpión a estos grunts que están acá tomamos esta cosa eléctrica, esta bobina y se las lanzamos por ahí y después vamos a lanzar un buen de granadas para electrificar cualquier tipo de enemigo que esté aquí Después venimos por acá, ahí vamos a usar el tanque Scorpion para destruir todo eso Tanque Scorpion para matar a los, ali a los aliados, oye a los enemigos Y después desde aquí lo que vamos a hacer es este, snipear a la torreta, aquí lo que yo te recomiendo es brincar y agacharte para asegurarte de que el brinco sea más preciso si te agachas el brinco es un poquito más preciso y ahora lo que vamos a hacer es simplemente disparar desde lejos al centro del mapa a la lateral para intentar matar a los enemigos que estén ahí al fondo escondiéndose, ok? Una vez este, matas a todos, o, simple, o sea, es que también no sabes cuándo matar a todos, simplemente disparas una cantidad que dices, ok, creo que ya con esto debieron de haberse matado, yo disparo unos 6, 10 disparos a, a diferentes puntos, ahora se viene lo loco, este aquí voy a usar el, el slide, te recomiendo destruir esas torretas por ti mismo, como puedes ver aquí ya nada más quedaban estos, estos grunts, entonces eso estuvo genial y ahora lo que yo te recomiendo es ir por el lado de más arriba no tanto por aquí porque puede ser un poco malo pero no pasa nada mira presta atención matamos a estos sujetos les damos un golpe seguimos por aquí y venimos a esta puerta que está, aquí se va a abrir automático, aquí recordarás que puedes activar un puente de luz, pero no lo vamos a hacer, simplemente vamos a spamear el gancho para cruzar el, el mapa, hay varias formas de hacer esto un poco más fácil, nos vamos a colocar en esta esquina, vamos a apuntar más o menos como por esa sección y otra vez vamos a atravesar la pared, ya sé, ya sé, Este, no estoy explicando muy bien los puntos de atravesaje de la pared, esta parte lo estoy haciendo bastante rápido. Y bueno, este, aquí voy a este, hacer todavía este truco, todavía no sabíamos exactamente cómo hacer bien este, otros trucos, mi recomendación, esto que estoy haciendo yo aquí, no lo hagas hermano, ok, ahorita te voy a explicar exactamente por qué no debes de hacer esto, pero mira, yo aquí lo que hice fue venir por este lado, tomar la bobina y después volverme a salir del mapa, la bobina no es importante, ok, ahorita te explico por qué. Vamos, a este, aquí voy a intentar atravesar, no el piso, es algo bastante difícil. O sea, si lo quieres intentar, adelante, pero yo te recomiendo no hacerlo. ¿Por qué te recomiendo no hacerlo? Porque lo que vamos a hacer a continuación, este, no necesita la bobina. Ahora, yo regresé al mapa usando la puerta, de la misma manera en cómo me salí del mapa la vez anterior, fue utilizando la puerta, entonces simplemente me coloco aquí en la puertita y después oprimo el canal el punt. Como puedes ver hay diferentes ángulos para poder hacer esto, puede ser desde, desde un lado desde otro, y aquí simplemente lo que yo te recomiendo es no hacerlo, simplemente puedes venir por la parte de abajo del mapa, aquí y después trepar. Ahora, ¿por qué yo te recomiendo hacer esto en lugar de regresar por la bobina? porque la bobina la vamos a usar para brincarnos el elevador pero para brincarnos el elevador honestamente puedes simplemente usar el elevador o, o spamear el gancho y también te lo vas a brincar la bobina solo hace que la parte del elevador, el elevador perdón, sea más rápida como puedes ver aquí venimos por este lado en el segundo cuarto nos vamos a dejar caer en esta sección nos vamos a dejar caer hasta que el mapa aparezca ya que apareció el mapa venimos por aquí Vamos a venir a esta parte de aquí, después venimos por esta sección. Esa parte, ese gancho que acabo de lanzar ahí en ese bloque negro es algo complicado, ¿ok? Ten mucho cuidado. Después vamos a cruzar. Aquí es donde el monitor empieza a hablar diciendo, oh, disculpa, ya vi que eras bueno. Le vamos a andar a la chingada. Vamos a venir por el lado derecho. Aquí, esto ya lo, lo hemos hecho varias veces. Gancho en este gusano, en este túnel. Venimos por acá. Después vamos a atravesar esta pared justo, bueno vamos a atravesar la puerta para entrar al mapa, este igual no tiene pierde, es de los más fáciles, es bastante preciso, eso sí, tienes que ver exactamente hacia el mismo punto, si das cuenta lo hice un poquito hacia la derecha, es exactamente de esa forma como se hace, y ahora vamos a venir por este, por el elevador, y aquí lo que yo voy a hacer es utilizar la bobina, para simplemente salir volando y llegar hasta arriba. Pero tú puedes simplemente usar tu gancho y espamear el gancho hasta llegar arriba. Ok, no hay pierde. O sea, aquí yo me brinqué toda esta sección con el brinco bobinazo. Tú puedes simplemente usar el gancho para trepar. Es un poco más lento, pero te lo vas, te vas a editar todo. Y ahora, en esta sección, yo me paro en esta esquinita de la puerta. Está medio complicado explicar cómo es eso. Este, Lo que hay que hacer es cruzar la puerta desde abajo. Este, y quedarnos congelados del otro lado de la puerta, con eso vamos a darle terminar partida le vamos a dar continuar y ya vamos a entrar de nuevo al mapa, es ahí una manera de jugar con los puntos de progresión del juego este, estos últimos tres niveles que fue el camino, la casa del juicio, del juicio final y el, o creo que es casa del reconocimiento, no estoy seguro cómo se llama y lo que es este nivel del de auditorio silencioso, lo sé hacer ya de memoria pero porque son parte de speedrunner, entonces por eso es que estos sí traen trucos bastante locochones a diferencia de niveles anteriores ¿no? entonces si sí, ten bastante cuidado y te recomiendo practicar un poco, si quieres aventarte la legal adelante, o sea eso ya es este bronca mía de mis, mis pedos de ser speedrunner este con el arma Scorpion esto es bastante fácil y ahora presta atención, para pelear contra esta changa lo que vamos a hacer es activar la terminal y vamos a venir por el lado derecho vamos a venir por este lado, nos vamos a parar más o menos por aquí y lo que pasa es que los enemigos siempre aparecen en el mismo lado, así que lo que te recomiendo es este, simplemente pararte más o menos en donde yo me estoy colocando para que no haya pierde y sepas eh, previamente en qué puertas van a aparecer se supone que es al azar pero en realidad está basada en la posición en la que estás parado y hacia donde estás viendo, más que nada es hacia donde, pues, en donde estás parado entonces si procuras este, quedarte parado van a aparecer siempre en los mismos este por las mismas puertas así que ten bastante cuidado, estos enemigos aguantan bastante entonces no vas a poder hacerles tanto el spawn killeo pero tienes que siempre llevar la cuenta de cuántos enemigos has matado para que cuanto, en cuanto sepas que ya mataste a los que venían eh, ahora sí puedas atacar al heraldo y agarrarlo a golpes y a disparos del, del arma tanque y son tres oleadas en total entonces te voy a dejar todo esto a super velocidad y pues nada este, yo creo que eso ya sería todo este, muchas gracias por ver eh, una disculpa porque es un video tan largo y pues ya, ya era hora de subirlo porque van a quitar el arma escorpión pero pues nada este, yo soy pedrogas y nos veremos en la próxima